Valencia. Doctora, ¿no conocimiento de que ya aquí creo que eh, alrededor de las nuevas menos? Eh, Bueno, señores de la prensa, muchas gracias por estar ustedes como siempre acá, pues, pendientes de la información que sucede en nuestro distrito. El día de hoy pues ya hemos recibido la autorización por parte de nuestra coordinación zonal y a la vez de nuestra Ministra de Salud para poder dar la vocería respecto gracias. a la situación epidemiológica que vivimos en nuestro cantón, bueno, en nuestro distrito como tal. Eh, nosotros ya tenemos una respuesta por parte de Quito, de los de, de institutos que investigan las nuevas variantes, en la cual pues tenemos ya resultados de la secuenciación de diferentes pacientes que fueron eh, tomadas las muestras en nuestro distrito, como son pues ya tenemos cinco pacientes positivos para variante Delta en el Cantón de Valencia. Asimismo tenemos ya dos pacientes positivos para variante Mu, ...en el Cantón de Valencia. Tenemos también dos pacientes positivos para variante MU en el Cantón Quevedo. Por lo que me es indispensable informarles como responsabilidad de autoridad que soy en el Cantón... ...para evitar pues, que la comunidad siga manteniendo esa postura desordenada... ...en cuanto a las medidas de bioseguridad que la hemos visto pues, en los últimos días como es ya el no usar la mascarilla, el distanciamiento social, lo que es preocupante porque al ya tener estas variantes y saber que es de mayor transmisibilidad, vamos a tener en unos días más muchos casos. Lo que sí es un aspecto positivo, eh, pese a que ya tenemos estas variantes, es que todos estos pacientes que han sido contagiados con las variantes de ETIMU en nuestro distrito han sido pacientes que ya fueron inoculados contra la vacuna para el COVID. ¿Cuál ha sido la respuesta positiva ante esto? Es que estos pacientes no llegaron a una complicación, no llegaron a una cama de UCI, no llegaron a una cama de hospitalización. Los pacientes ya fueron intervenidos por el Ministerio de Salud Pública, hemos hecho todas las gestiones oportunas con el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, hemos llegado hasta los domicilios y los pacientes en estos momentos se encuentran estables y fuera de peligro. ¿Hay algún cerco en los sectores donde se Así es, estamos realizando los cercos epidemiológicos. Hasta el momento hemos hecho ya diferentes eh, pruebas a diferentes pacientes y gracias a Dios todas nos han salido hasta el momento post-negativas. ¿Cómo ha sido el tratamiento y qué estado de salud actual es de ellos? Se les ha brindado el tratamiento pues, en caso de, para los síntomas que presenten en su momento, aunque no han presentado síntomas anormales de paracetamol en caso de cualquier eh, dolencia leve que tenga el paciente. Y pues hasta el momento ya les digo, todos se encuentran estables, los pacientes de Quevedo y los pacientes de Valencia. ¿Qué significa para el Ministerio de Salud Pública la presencia de esta variante? Sabemos que las variantes pues ya son comunitarias. Eh, de hecho la variante Mu es una variante de interés más no una variante de preocupación, pero que de igual manera nosotros estamos abordando cualquier situación que se presente. Sabemos que esto ya es a nivel país, no es a nivel solamente de distrito, lo tenemos en toda la provincia, también en algunos cantones de la provincia, por lo que todos los directores distritales de forma oportuna estamos activados con nuestros equipos para atacar de inmediato y tratar de ir mitigando esta pandemia. ¿Qué es lo que nos dice este, esta, este, nuevo, eh, este nuevo evento de casos que tenemos? Es invitar a cuidarnos, a cuidarnos, volver a tomar las medidas de bioseguridad que ya les habíamos eh, olvidado. Hemos visto ya estos últimos días eh, cómo la gente estaba muy despreocupada, eh, en el centro ya vemos a todas las personas sin mascarilla, vemos eventos masivos, de hecho estoy muy preocupada porque he visto que están poniendo un circo en la entrada del Guayacán, el día de mañana lo trataremos en el COE cantonal para ver pues, de qué forma podemos eh, evitar que haya ese tipo de propagación para poder tener un resultado efectivo ante el proceso de vacunación que estamos llevando, que de hecho saben que nuestro distrito ha sido uno del, el distrito que más vacunó en toda la provincia de Los Ríos. ¿Qué acciones ejecutarán a partir de ahora por parte del Ministerio de Salud? El, hemos activado ya la mesa, la mesa Técnica 2 de Salud. El día de mañana tendremos la Mesa Técnica 2 y a su vez también haremos el COE cantonal en el cual pues vamos a asesorar, porque ese es nuestro deber, deber como directora distrital, asesorar a la presidenta del COE para que se tomen pues las medidas del caso. Nosotros no somos quienes damos directrices para restricciones, simplemente asesoramos y vamos a asesorar a la, a la ingeniera Lorena Rojas para pues que ella fortalezca alguna restricción que haya que tomar para evitar que este virus se siga propagando. ¿Recomendaciones a la ciudadanía? Seguir cuidándonos y arrimar el hombro, por favor. En estos momentos lo único que nos puede proteger de cualquier situación es la vacuna. Como se los dije hace un momento, es importante mencionar que nuestros pacientes estaban vacunados cuando les dio el tema de la variante Delta y la variante Mu, lo que les evitó a los pacientes llegar a una complicación a la cama de UCI o a la cama de hospitalización. Ellos han sido tratados en domicilio y pues gracias a Dios ya están fuera de peligro, no han presentado ningún tipo de sintomatología grave. Todo ha sido algo leve, por lo tanto, invitar a la comunidad a acercarse a los centros de salud. Tenemos los 26 centros de salud activados para que puedan pues, acercarse por su vacuna contra el COVID-19. ¿Nos recuerda cuántas personas están en el cerco? El momento por el tema de... Al momento no tengo todavía el dato exacto del cerco porque hoy no he estado acá en Quevedo. Mis compañeros no han estado trabajando, incluso he estado subiendo fotos a las redes sociales, donde estamos a más de esto haciendo un plan de vigilancia comunitaria para poder captar pacientes sintomáticos respiratorios oportunamente y a su vez vacunar pacientes rezagados. El día de hoy estuvimos en el sector de La Virginia, también en el cantón de fe estuvimos en Purucagua, el, estuvimos el día de ayer, antes de ayer en Costa Azul y en el triunfo, en el en recinto del triunfo del cantón Valencia. ¿Todos son mayores de edad o es menor? Todos son mayores de edad y todos los pacientes han sido inoculados ya con las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Sinov. Tenemos un plan de contingencia, en estos momentos estamos haciendo un trabajo articulado con el director actual del hospital, el cual pues nos ha dado todas las facilidades para también asesorarlo y apoyarlo y hemos ya elaborado un plan en el cual en cualquier emergencia que se dé, nuestro hospital está listo para recibir algún eh, grupo de pacientes que vengan con sintomatología respiratorias, aunque esperamos que eso no se dé, por eso mismo les sigo invitando y les vuelvo el cargo, vamos a la vacunación todos. ¿Cómo sería la sospecha de que pacientes tener las dudas variantes. Bueno, nosotros estamos tomando muestras eh, de isopados. Tenemos un punto activado aquí en el Centro de Salud Urbano. Todas las tardes, a las 2 de la tarde, se realizan pruebas de isopado. De la misma forma se hace en Valencia, en Buena Fe y en Utah. Los pacientes vienen, se realizan el isopado. Nosotros enviamos a la zona y la zona de forma, o sea, a Guayaquil, al INSPI, y ellos de forma aleatoria envían eh, las muestras hacia Quito para ser eh, secuenciadas. ¿Tenían algún síntoma estas personas? Pacientes sospechosos de COVID. Ya, doctora, ¿es necesario declarar una emergencia para evitar la propagación en estos cantones? O aún es esa la... decisión no la tomamos nosotros, esa decisión la toman nuestras autoridades máximas, nosotros simplemente como dirección distrital asumimos los casos que tenemos en territorio, los abordamos, eh, nos encargamos de que el paciente se estabilice y pues ya nuestras autoridades eh, máximas, las competentes son quienes toman esas decisiones, esas decisiones no, no son por sí parte toma... de nosotros variantes al, al COVID originalmente. ¿Sí? Los síntomas son dolor de cabeza, la rinorrea, secreción, bueno, la secreción nasal, eh, un aspecto de gripe, es lo que se presenta, es similar al COVID normal, por eso mismo el paciente viene a hacerse un hisopado por sospecha de COVID. ¿Cuál es la diferencia? Es la transmisibilidad, que la variante Delta y la variante MU son mayormente transmisibles al COVID-19 que presentábamos antes. Ok, gracias. Bueno, cuáles okay. pueden proteger también de estas variantes? Claro que sí, las vacunas protegen. Por eso mismo los las personas que han tenido ya el, el, la variante Delta y la variante MU no han llegado a un caso de hospitalización, porque la vacuna le ha ayudado a, eh, a, a, a atenuar un poco ah, los síntomas. Mañana la reunión COE. Mañana estaremos ven reunidos en el COE a las 4 de la mañana. Gracias. Bueno, amigos, fueron eh, la, la información de parte de la directora distrital Yamel Bermello. Eh, existen eh, casos variantes aquí en la provincia de Los Ríos Bueno, aquí nos encontramos con el director eh, del hospital, Sagrado Corazón de Jesús, director, buen día eh, Bueno, aprovechando lo que lo tenemos aquí hemos conversado sobre el tema de el caso ocurrido esta mañana eh, un, una paciente llegó para que se le realice una cesárea, pero en horas de la tarde se enteraron que el niño, la nena, porque es una nena, falleció dentro del viernes de su mamá. Los familiares ya pusieron la denuncia en la fiscalía, están acusando de negligencia al hospital porque no se le hizo la cesárea a tiempo. ¿Cuál es la reacción que ustedes van a tener? Bueno, como director del hospital, responsable de esta institución noble, que cuando yo asumí el tal reto, era organizar el hospital, era que no se den estos casos justamente, Estoy, me estoy enterando mientras viajaba a la ciudad de Milagro, eh, fui notificado telefónicamente sobre aquel hecho, hecho que no debía haberse dado. Pero lo que me llama la atención es que han puesto denuncias indi indicando que es negligencia médica. Mientras no se pruebe lo contrario, no se puede haber, hablar de, de aquello. Entonces por eso llamo a esa prensa de pronto que equivocó los términos y que corrija porque nosotros vamos a investigar. ¿Quién más que yo para investigar estas cosas? que no quede nada oscuro, que sea todo transparente, y en función de ello estoy trabajando. Mientras me encontraba en Milagro, tuve que eh, re renunciar a aquella reunión, a aquella capacitación con el zonal, Zona 5, y trasladaros de inmediato para acá, de regreso a Quevedo, a fin de enfrentar esta situación, a fin de ver la solución, la investigación, qué fue lo que contrajo el fallecimiento del niño intraútero. ¿Por qué no se atendió la cesárea a tiempo? Esa cesárea estuvo programada. Esa cesárea estuvo programada justamente para el día de hoy. Para mañana, ayer a las 8 de la mañana, dicen los familiares. Sí, Lo que yo conozco es señora... para el día de hoy. Entonces yo voy a investigar también la, si sí. estuvo para ayer o para hoy. ¿Van a Eso... hablar con los familiares un acercamiento? Por supuesto. Estoy muy, muy dolido de aquel hecho. ¿Quién más que yo para solidarizarme con, con los familiares sí. de la señora? ¿Han y, muerto y... otros neonatos aquí? Porque la señora manifiesta que han... como dos, tres más habían fallecido ayer Ella es lo que ha visto. No, no, no, en estos días no en estos días no había ninguna muerte de un neonato en estos días, porque nosotros semana a semana, a semana pasamos el reporte de fallecidos neonatos eh, a zona 5 Doctor, eh, era una cesárea programada, ¿de qué subcentro la derivaron hacia acá? Entiendo, conozco que es de la Federico González la paciente entonces vamos a investigar, ya ordené que me que, me, que, que la carpeta me la ordenen a fin de empezar con la investigación. Crean ustedes, con toda sinceridad prensa, que estas cosas van a ser investigadas con toda transparencia. ¿Me recuerdas nombre Ricardo, El doctor favor. Ángel Alcón Medrano, médico director del Hospital Sagrado Corazón. Pero ¿Ustedes niegan igual que se, se sea una negligencia médica? ¿Van a investigar? Por supuesto, hay que investigar. Primero hay que investigar, ver si hubieron otros hechos aliados a esto que hayan producido este proceso. ¿Cuánto este personal problema. está atendiendo los partos bueno, en cada guardia existe su médico especialista en ginecología, su médico pediatra que reciben a los niños en cada guardia. Existe una obstetriz también que comparte el trabajo con cada guardia y el personal de enfermería en cada guardia. ¿no? Porque igual las embarazadas cuando llegan se quejan porque tienen que esperar varias horas de atención, dicen que hay, no hay mucho personal. ¿Usted está consciente de eso? Porque nos ha comentado varias veces. Bueno, personal hay, pero para una atención normal. Pero estos últimos días, desde que yo asumí también, me puede, he podido constatar que la afluencia de pacientes es mucho más. Doctor, ¿cuánto es, es la normal de pacientes diarios en el hospital, Corazón de Jesús? El número de partos promedio: 14, 15 de niños que nacen. por ¿Usted asumió cuántos partos promedio hay diarios? Unos 12. Y los otro la diferencia es cesárea, claro. Usted me, me, me pregunta entre partos y cesáreas. Claro, claro. Y como lo, la norma dice del ministerio, más partos. Que cesárea. Las cesáreas son en casos ya indicativos que no, hay, eh, que no hay cómo obviar. ¿Algo que hay que cambiar? Usted como está nuevo al frente, se ha dado cuenta igual en este tema de, de emergencia, de la maternidad, ¿algo que hay que cambiar? Yo acabo de decir, estamos con una población de servidores públicos de una forma normal cuando venían los usuarios aquí a la prestación de salud. Me, si, me, si me pongo a, a explicar... De la cantidad de pacientes, usuarios que vienen en los últimos días, es al doble de lo que normalmente se atendía. Entonces ustedes pueden entender también la situación que se requiere, desde luego, más personal. ¿no? Si aumenta la población, aumentan los usuarios a, uno, a una entidad hospitalaria, tienen que también de pronto aumentar el personal. ¿Está abastecido el hospital, Sagrado Corazón de Jesús, de medicamentos implementos para atender cualquier sí, tipo de necesidad? Sí, para emergencias estamos abastecidos. Estamos también pidiendo la colaboración de ciertos hospitales cuando no hay lo, lo que necesitamos y la, la situación es poder atender la mejor, de la mejor calidad y calidez a todos los pacientes. Información adicional, querido director. Bueno, que sean bienvenidos a esta institución, a todos los usuarios. Se le va a recibir de la mejor manera, con una seguridad del paciente. Justamente que estamos en la semana de la seguridad del paciente, entonces tenemos que ver el mejoramiento de las condiciones de salud de ese paciente, ¿no? Entonces que vengan con toda la confianza, que hay un, aquí hay un director, aquí hay un equipo de médicos al servicio de toda la comunidad gracias. Bueno, fueron las versiones del director del hospital, Ángel Alarcón. Él dio una rueda de prensa hace un momento sobre este caso no, que ya se hizo conocido. En estos momentos eh, los familiares se encuentran en la morgue y, bueno, ha sido la reacción del hospital. Van a investigar y a tomar acciones referentes a lo que salga de la investigación. Es la información desde el Hospital Sagrado Corazón de FESGUS. Informó para ustedes Eric Hernández con cámaras de Galo Barzola. Muchas gracias.